Bien, ¿qué es un delegado? Un delegado es un tipo de referencia. Y creo que a esta altura ya vimos todas las categorías de tipos de datos de .NET. ¿Cuáles conocemos? Bueno, las estructuras, que son tipos de valor, que no las llevamos a ver, pero las mencionamos y las usamos, ¿no? Int, char, eh, double, eh, daytime. Las clases, que son tipos de referencia, que son el tipo de dato por, por excelencia, ya que es un lenguaje a objetos. Los enumerados, que son tipos de valor. Las interfaces, que son tipos de referencia. Y los delegados son el último tipo, ya vimos todos, eh, que también son tipos de referencia. ¿Qué, qué representa este tipo de datos? Bueno, representa referencias a métodos que tienen una firma particular encapsulan referencias a métodos, apuntan a un método. Entonces, al instanciar un delegado, podemos asociar su instancia con cualquier método que respete y corresponda con la firma del delegado. Ya vamos a ver qué es eso de la firma del delegado, pero vamos a ver que cuando lo declaremos se va a parecer mucho a la firma de un método y los métodos que podamos asociar a la instancia de un delegado van a tener que tener esa firma. ¿Qué nos permite el delegado? Bueno, almacenar, o, eh, almacenar esa referencia a un método o pasarla como argumento de otros métodos, de constructores, de lo que sea, para invocar ese método desde otro objeto en un momento futuro o, eh, o para usarlos para el... Eh, ganar flexibilidad en el código. Nosotros ya usamos delegados sin saberlo, o yo se los mencioné en realidad, pero no creo que se acuerden. ¿Alguno se acuerda y me, y me saca una sonrisa? Vamos, Tomás. Sí, en el sort, muy bien. Cuando vimos colecciones, eh, vimos que el método sort para ordenar. Y se acuerdan que al sort le pasábamos un método que volvía 1, menos 1 o 0, que era el criterio de comparación entre dos elementos de la lista. Ese criterio de comparación estaba en un método que le pasábamos al sort y se lo pasábamos a través de un tipo delegado. ¿sí? El, el que nos permite pasar un método como argumento es el delegado. Y fíjense que el sort es muy flexible porque nosotros podemos usar el criterio que se nos cante. El sort lo único que tiene adentro es un algoritmo de ordenamiento, que si le volvemos 1 eh, o menos 1 o 0, sabe en qué posición debería estar un elemento con respecto al otro. Pero el criterio para que un elemento sea mayor o menor que otro es completamente flexible. Y ese es el poder que otorgan los delegados. Además, en el sort, nosotros no le podemos pasar cualquier método. Es un método que recibe dos elementos del mismo tipo de los elementos de la lista. Y retorna un entero. ¿Por qué? Porque el sort, cuando use ese, eh, esa, esa instancia del delegado, la está usando pasándole elementos de un tipo particular al método y esperando una respuesta de un tipo particular. Entonces, los delegados también son, o, tal, o también cuentan con seguridad de tipos. Entonces, otorgan flexibilidad, pero también tienen seguridad de tipos parecido, si quieren, a lo que podíamos llegar a generar para otra cosa completamente distinta con lo que es genéricos. De hecho, los, el delegado del sort es un delegado genérico porque también podemos declarar, así como declaramos clases e interfaces genéricas, se pueden declarar eh, delegados genéricos y otorgando aún más flexibilidad. Bien. Bueno, detalle, todos los, de, de, de, todos los tipos de delegados derivan de la clase Delegate. Eso les va a dar algunos, ya saben, herencia, algunos métodos en común, algunas propiedades en común. Y son sellados, o sea, no se puede heredar de ellos. Y nadie, ningún otro tipo de dato, ni los delegados que declaremos nosotros, eh, bueno, en realidad ningún otro tipo de dato puede heredar de delegate, solo los delegados.